Bienvenidos señores estudiantes vamos a tratar el tema de matrices para ello es importante saber un concepto de una matriz una matriz es una tabla rectangular de números reales dispuestas en filas y en columnas para una mejor explicación nosotros vamos a denotar o hablar de la notación científica de cada una de las matrices cuando nosotros identificamos una matriz hablamos de que siempre la vamos a identificar con una letra mayúscula y que va a estar dispuesta tanto en filas y columnas ¿no es cierto? voy a hablar de filas y también voy a tener columnas hablamos de elementos reales en donde los vamos a representar con A11 A12 y que de la misma forma puede extenderse hasta A1N siendo este N un número real igualmente pues vamos a eh, denotar siguiendo cada uno de los subíndices que le corresponden a cada uno de los elementos ¿de acuerdo? y de la misma forma yo puedo extenderme hasta m número de columnas ¿de acuerdo? y va a haber un momento que un tamaño de la matriz va a estar identificada por un m y n entonces cuando nosotros hablamos de filas y tenemos un matri una matriz de tamaño m por n pues voy a tener que las filas se las va a representar por m y las columnas las vamos a representar por n cuando nosotros hablamos de matrices nosotros tenemos que tener muy claro el tamaño de una matriz es así que nosotros vamos a tener algunos ejemplos y vamos a tratar de identificar el tamaño de estas matrices es así que esta matriz que la estamos representando ahora la matriz A va a tener un tamaño 2 por 2 es decir dos filas por dos columnas así también voy a tener una matriz B que va a estar denotada 6 1 0 1 3 4 cuál será el tamaño de esta matriz pues será de 2 por 3, es decir, una, dos filas por 1, 2, 3 columnas. Es importante tener muy claro el momento que nosotros identificamos o tenemos cada uno de los tamaños de las matrices. Otro tema importante que nos interesa analizar son los tipos de matrices que nosotros vamos a manejar. Es así que nosotros tenemos algunos tipos, entre ellos está la matriz nula esta matriz nula que me dice que va a tener todos los elementos de la matriz representados por cero así también nosotros hablamos de la matriz fila en donde la matriz A va a estar representada por una sola fila o elementos que van a estar en una sola fila el tamaño de esta matriz es de 1 por n de acuerdo cuando hablo de una matriz columna pues yo voy a tener siempre identificando una matriz a, que va a tener elementos 1 y 2 y que el tamaño de esta matriz va a ser m por 1 otro tema importante que también debemos nosotros saber identificar son la matriz cuadrada cuando nosotros hablamos de una matriz cuadrada nos dice que tanto el tamaño de las filas o el número de filas es igual al número de columnas, por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 0, 1, 0 el tamaño de esta matriz es de 1, 2, 3 filas por 1, 2, 3 columnas es decir, el tamaño de filas es igual al tamaño de columnas estos son cada uno de los tipos de matrices así también vamos a nosotros tratar de identificar cuando hablamos de una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior pero para poder avanzar con cada uno de esos temas nosotros vamos a tratar de explicar cuando eh, se habla de una diagonal principal es así diagonal principal ¿no es cierto? es así que tenemos que la matriz A va a estar formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tengo esta matriz de tamaño 3 por 3 en donde los elementos de mi diagonal principal son todos los elementos que van a tener el subíndice igual tanto en filas como en columnas, es decir, hace un momento habíamos identificado o habíamos denotado a una matriz con los elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A A3. 3 3 entonces los elementos de la diagonal principal son todos los elementos que tienen como subíndice tanto en filas y en columnas igual es decir para el ejemplo que estamos nombrando en este momento los elementos de la diagonal principal son el 1 el 5 y el 9 mientras que los elementos de la diagonal secundaria son todos los que están ¿Sí? inversos a la matriz o a la diagonal eh, principal es decir los elementos de la diagonal secundaria van a ser 3 5 7 y si nosotros lo identificamos en la denotación que nos da en todos los libros pues nosotros vamos a tener básicamente denotado cada uno de estos elementos de la matriz otro término importante que nosotros debemos de resaltar son los elementos delanteros de acuerdo cuando nosotros hablamos de elementos delanteros cuando básicamente todos los elementos de la fila son diferentes de cero es decir yo tengo la matriz A 0 1 3 4, 8, 3 1, 2, 2 ¿cuáles son mis elementos delanteros? pues como les había comentado son todos los primeros elementos que son diferentes de 0 de cada una de las, de las filas entonces los elementos delanteros de esta matriz es el 1 y el 4 si yo tengo la matriz B que está representada por menos 1 0, 1, 2 0, 0 menos 3, 1 1, 1, 0, 0 cuáles van a ser mis elementos delanteros de esta matriz pues van a ser el menos 1 y el menos 3 de acuerdo entonces aquí nosotros tenemos identificados cada uno de los elementos delanteros otro tema que es importante también mencionar es que cuando nosotros hablamos de un sistema de ecuaciones lineales pues uno de los métodos para resolver este sistema de ecuaciones lineales es a través de un sistema de una matriz si yo tengo el siguiente sistema de ecuaciones 2x más y menos z es igual a 2 x más y más z es igual a 3 y 5x menos 3y más z es igual a. pongámosle 8, ¿de acuerdo? Tenemos este sistema de ecuaciones. Para yo poderlo representar en una matriz A, ¿de acuerdo? Yo únicamente voy a coger cada uno de los coeficientes de cada una de los variables del sistema de ecuaciones, es decir, 2 en este caso sería 1 5 sería 1 1 en este caso sería menos 3 de acuerdo menos 1 1 hasta aquí yo tengo representada mi matriz del sistema de ecuaciones otro término importante que nosotros vamos a también a identificar mediante matrices es la matriz aumentada esta matriz es la matriz de este sistema de ecuaciones la matriz aumentada es cuando nosotros colocamos los valores de la constante b que la igualan a cada uno de este sistema de ecuaciones entonces nosotros tenemos a todo este sistema denominado como matriz aumentada ¿de acuerdo? si nosotros tenemos claro cada uno de estos términos pues vamos a poder más adelante resolver cada uno de los sistemas de ecuaciones que se nos van a presentar en cada una de las problemáticas que nos planteen espero que haya sido clara la explicación eh, más adelante nos veremos viendo algunos otros capítulos muchas gracias